Chicos, tercera parte de esta llamada corporativa tipo audio de Whatsapp para los que han seguido esta telenovela. Eh, vamos con el tercer y último capítulo. Vamos a ponerlo lo más rápido posible. ...o de falta de fondos. Sin embargo, en todo este tiempo, lo que más se ha promovido... Es la duda y el temor de que Omega Pro ya eh, llegó a su fin. Porque porque se piensa y se dice que Omega Pro es un, un negocio Ponzi. Entonces, ¿por qué lleva más de un mes sin pagar si no es un Ponzi? Por el hackeo. Qué interesante lo del hackeo. Unos hackers que entraron a la página y teniendo todas las posibilidades de robarse el token... Eh, de del dinero, simplemente tocaron Forex, no se llevaron nada, simplemente entraron a duplicar cuentas y ustedes cerraron, se paralizaron, según lo que ustedes dicen, ¿verdad? Pero la verdad que nosotros hemos demostrado, los POLSIs en, en primer lugar no duran tanto tiempo. ya Y somos una empresa, una compañía que ha demostrado en esta industria, cuatro años, que no es un negocio. Un momento, un momento. Los Ponzi no duran tanto tiempo. Hay estafas Ponzi que han durado muchísimo más. Eh, por ejemplo, la más grande de, de, de todas. En este momento la estoy buscando porque no me sé el... Eh, el, el, el, el... El dato exacto. La estafa de Bernard Madoff fue la que más duró, bueno, una de las que más ha durado. La de eh, Carlos Ponzi, el creador el, por el cual se le llama esquemas o estafas Ponzi, también duró muchísimos años. La de Bernard Madoff o Bernie Madoff, la más, la más reciente, fue la de eh, este señor que fue condenado a 150 años por robarse, bajo un esquema Ponzi, 65 mil no, millones de dólares. O lo que en la nomenclatura en inglés serían 65 billones de dólares. Esto bajo el esquema Ponzi de este señor. que Este señor creo que fue por alrededor de 30, 40 años que duró esta estafa. No estoy seguro, estoy buscando la información, pero de momento no la veo. Pero sí, hay estafas que han durado muchísimo más. Y el hecho de que Omega Pro haya durado cuatro años, vean, cuatro años es cualquier cosa para lo que han durado muchos otros esquemas. negocio Ponzi, que es un negocio real y sobre todo ha demostrado que sí se puede hacer negocios que tienen que ver con activos digitales, con mercados nuevos, ¿verdad? ...y combinarlos con redes de mercadeo. Entonces, lo que siempre hemos anunciado... ...es de que este problema iba a tener una solución... ...y de que todos iban a poder, una vez estar seguros... ...de que tenemos esas cuentas protegidas... ...iban a poder tener acceso a sus cuentas. Bueno, pues ya estamos ahora aquí en el punto... Que vamos a devolver ese acceso a todas las Ay, personas para que fecha. puedan ingresar a sus cuentas. Fecha y hora, porque con ese mismo Timo se la llevan todos. Y proceder con lo que quieran hacer. Si bien es cancelar cuentas, si bien es porque sus cuentas maduraron. Este señor habla tan fácil. ¿Verdad? Todas esas personas van a poder ingresar y hacer sus retiros. Pero el formato. Para hacer los retiros, va a ser un poco diferente. El formato para hacer esos retiros va a ser un poco diferente. ¿Será acaso que este señor les va a pagar con, con la moneda, el token XPL, que no vale nada? Un poco diferente, ¿por qué? Porque ahora toca verificar bien esas cuentas. Ah, ok, el tema de la auditoría. Y para esto se está procediendo a gente esto de la de las auditorías del caic de de todo esto es simplemente para ganar más tiempo para que la gente se le vaya olvidando ir calmando las aguas lo mismo pasó con Pietra Verde y lo mismo han pasado con todas estas estafas a tener una ayuda externa para poder verificar esas cuentas y proceder a hacer los pagos. Todos estos detalles de este proceso que le va a devolver la confianza y le va a devolver el acceso a todas las personas va a ser explicado de forma presencial, personal a todos ustedes. A todos los que tienen el rango de diamante negro, diamante azul. A partir de mañana, todos... Este, pero este video fue el lunes. Hoy estamos miércoles, me imagino que ya se los respetaron no sé. Sus diamantes corona que ya han sido notificados, han sido informados y han sido enseñados a través de cómo se va a realizar este proceso. En estos momentos ellos van a proceder a hacer reuniones directamente con ustedes, físicas, personales, para explicarles el proceso ¿no? de restauración. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo así? ¿Por qué no anuncio ahora en un Zoom de una vez cuál va a ser el proceso? ¿Y por qué, por qué? Simplemente porque hay tanta manipulación de la información, ah, okay. hay tanta desinformación, ah, okay. hay tanto interés por desinformar cualquier cosa que digamos aquí. Estoy seguro de que hay algunas personas aquí. Que no son diamantes azules o diamantes negros. Como yo, por ejemplo. <risa> que estoy metido en estos grupos y no soy diamante azul ni diamante negro. Que son personas infiltradas. Como yo, por ejemplo. Que son personas que han sido notificadas por algunos de ustedes para que sepan qué es lo que está pasando. Para que escuchen esta información y para que se vayan a creer cualquier información. ¿Y por qué hacen esto la gente? Porque la gente ya no cree en Omega Pro. Usted, señor Juan Carlos Reynoso, perdió la confianza de sus aliados. Perdió la, la confianza de la gente que está sentada al lado suyo. Por eso es que la gente me pasa a mí esta información o nos pasa a los youtubers esta información. Que pueda ser utilizada para beneficio de ellos. De ¿Beneficio de qué? Personas que en este tiempo quizás han, han dudado y que piensan que mejor se van a hacer otra compañía. Que los... pueden hacer o sea Si usted se va de aquí para otro esquema Ponzi, es lo peor que puede hacer, sobre todo si se va para Validus, o sea, que ya dijimos que en videos anteriores que Validus es exactamente lo mismo que Omega Pro, es exactamente lo mismo. Lo único que quieren es tener la certeza, la seguridad de que sus cuentas o sus clientes eh, no van a perder dinero o cuál es la forma en la que van a poder retirar sus dineros. Siempre hemos dicho que acá nadie ha perdido ni nadie va a perder. ¿Por qué? Porque las cosas se han hecho siempre muy planificadas, muy calculadas. No, la gente ya en este momento está perdiendo. A usted se le olvidó, Juan Carlos, que lleva más de un mes sin pagar. No es que la gente no ha perdido ni va a perder, ya está perdiendo. La compañía lleva paralizada un mes, más de un mes. Y son cuentas reales. No son cuentas fantasmas, aquí las personas no, no van a recibir beneficios producto de las ventas. Siempre las dos cosas han estado separadas. Pero queremos, no queremos que esta información, eh, que es muy, eh, muy técnica y delicada al mismo tiempo, caiga en, en manos de personas que la van a utilizar... Simplemente a favor de ellos para ganar su audiencia, para crear noticias que nos puedas... ¿De qué se esconde, señor? Sea claro, sea transparente, de la cara. Como dicen, como dicen en toda Latinoamérica, no sea maricón, póngase los pantalones. En el momento que más la gente ocupa que usted sea claro, que sea transparente, que no oculte las cosas, es cuando más se esconde. Sea conciso con lo que dice. Del ejemplo, usted mismo de todo lo que usted dice. Si usted tiene que dar información, la da clara, concisa enfrente de todos, inclusive en gente de los, en frente de los youtubers, en frente de los haters, como usted les llama. Porque usted si va a hablar de manera transparente, usted no no va a dar de qué hablar. Y si la gente habla es porque usted está haciendo las cosas mal así de fácil acepte su responsabilidad responsabilidad que usted mismo se echó en hombros desde el momento que usted quiso o le pagaron por ser la cara de latinoamérica claro muy bonito cuando usted estaba llenándose los bolsillos de dinero muy bonito cuando todo el mundo le decía que sí a las borregadas que usted dice muy bonito cuando todo el mundo aplaudía todos sus comentarios, pero ahora que la gente se le echó encima, ahora sí se esconde y esconde la información. Hacer más daño porque esto definitivamente nos ha afectado, hemos tenido que parar nuestras metas para arreglar este problema, pero ya quedando eso solucionado, ahora nos toca reorganizarnos para poder continuar nuestro modelo de negocio. O nuestro negocio, o sea, de este problema, simplemente esto no es algo que nos va a paralizar y va a hacer que, la, que nosotros, como organización, paremos. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que si ellos están escondiendo esta información de cómo es que van a pagar, es porque ellos mismos saben que es una jugarreta y que van a quedar en evidencia si dan esta información a, a la luz del día. Que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de cómo es que van a pagar. De hecho, ya tengo aquí información, déjenme ver. 18, 16. Y nos retiremos. Ya me dijeron, déjenme ver. Por aquí, ustedes no están viendo, Por aquí yo tengo información de cómo es que van a pagar. Ya le digo, ya le digo, ya le digo. O ponerle pausa a esto. Ok, aquí lo encontré. Bueno, me mandaron un audio que no, no me dieron Permiso de mostrar, pero eh, Tengo también por escrito Dice, si tu inversión Tiene más de 8 meses Sacas tu 70% Y el 30% Para reinvertir ¿Reinvertir en qué? En la nueva compañía Que van a sacar, en el nuevo Le van a hacer un lavado de, de cara Un rebranding a Omega Pro Van a partir del 24, van a abrir El 24 24 de diciembre, pero van a obligar a reinvertir el 30%. Esto es lo que se dice. Entonces, muchachos, esto es bastante serio. Vamos a dejar el audio que estábamos escuchando por aquí, porque la verdad, este señor es, es demasiado lo que reitera las cosas. Eh, y vamos a terminar por acá, muchachos. En el momento que tenga más información, ya saben a qué canal acudir. Aquí tenemos todo de primera mano. Nos vemos hasta la próxima. Chao.